marcha señores. Policía le da una galleta a un supuesta <ríe> a un hombre supuestamente por feo. ¿Eh? Eso, eso, es mucho abuso. Miren eso. Cuando tiene audio? Pongan el audio. Yo lo digo. ¿Y por qué tú me dio la galleta? Hay uno que dice oye por feo yo le da la galleta. Y cuando le enseño los documentos le digo qué está pasando me entregan la galleta. Y después le, le digo yo, ¿por qué me entra la galleta si yo no le he hecho nada, ni le he faltado de respeto? No, no, no. Me dijeron, por feo. ¿Quién? ¿Eh? La Los poli policías de, de, de, de Sosuba, de Guillén. Señores, esto se está acabando. No, es ¿Está mucho bien, ¿Eh? madre, esto es eso es mucho abuso. Eso es mucho abuso. Para mí, que no Eso no, es un abuso, no, Él dijo que cuando él le estaba a le preguntó, ¿y qué? ¿Por qué? ¿Por qué me están dando? ¿Por qué? Y dijo, no, usted, por feo. Para mí, para mí, sí que lo es... Los agentes necesitaban una justificación sí. por la agresión que le dieron Ok, ok. Entonces, ¿y si hubiese ¿Y sido diferente que ese ciudadano le dé un pecozón a un policía? No, no, eso por no debe feo, ser o sea, ¿eh? bajo no, pero, pero, eh, no, porque si ha autoridad por, hay que eh, Por flaco, porque el policía era flaco sí, y feo. feo no es escuchado. un abuso, es un abuso de los policías. No digo que todos los policías sí, sean abusadores, no, no, no, pero no. óyeme bien, no, óyeme no bien. Abuso, hay policías, oye, hay policías que son policías que respetan al ciudadano y la policía para respetar al ciudadano y cumple el orden. No, eso quizás que, ¿Eh? no, quizá que estaba borracho, estaba qué sé yo, el policía o aburrido. ¿Eh? O, <risa> vamos a ponerlo así que no, estaba no, aburrido. Hay mucha gente fea o lo mandaron sí, a hacer que hay servicio, que un día que no le tocaba. Los feos se van a esconder. Señores, es increíble. Yo no tú sabes. Eso no va a estar pasando aquí. pasa aquí solamente. Si fue así que pasó, ¿verdad? Eh, no, yo tampoco no creo no, mucho yo no no creo creo que creo eso. mucho eso. Que, que, que Para yo mí que me el, me el tipo quedó aturdido. De, de Ahora sí, ella sí. Ellos, no habían, ellos eso, habían, eso. habían podido ir a la fiscalía también y lo jalan a ese policía. ¿Tú crees que esa gente... O habían ido al destacamento Mire, fue ese policía que me cayó, tío. Venga, vamos a perder el tiempo. Vamos a someterlo. Esta persona del caso caso recurso no le hacen caso. No, no, creo creo no, la y, y, y esto, yo yo no. Creo no creo ni nadie no, que, que lo que pueden caer presos de una galleta. No, no, yo creo. sé que si van a la fiscalía, oye, ja, a la fiscalía manda a buscar a ese policía. No creo que no eso. hacen nada. No Por eso es mucho no, abuso no. de la policía, eso es mucho abuso de la policía. No, no Hay policías nada. que son decentes. No, son decentes mayoría, de la sociedad, oye. pero es, eso es mucho abuso. Así no, así no. no señor no, jefe de la policía, es señor, jefe, hoy, de la policía, señor, señor jefe de la policía, señor jefe de la policía. Vamos a hacer un test psicológico a su institución. Acá hay muchos locos ahí también. Es muy, muy, muy, no, no, a, no hay muchas personas a, serias. Claro, hay serias como hay locos también. Hay eh, Lo que pasa Adiós. Es Yo he visto, oye, yo he andado en la calle y yo he visto ciudadanos, trabajadores y humildes que vienen de una construcción a las 6 a las 7 de la noche. Su motor con luz, con sus papeles, lleno de cemento. Y la policía se lo ha llevado. Sí, sí. Lo han montado. Mira, claro, y ver, lo dejan ciudadano. hasta el otro día y ahorita vienen y pierden ese empleo. ¿A qué tú estás llevando ese ciudadano? ¿A que al otro día lo atraque sí. porque lo botaron de trabajo? En realidad da pena. Eso es así. Da pena que el ciudadano dominicano... Saludos para no. nuestro técnico allá, Nano. No tiene esa confianza. Cariñosamente Nano. La policía, y a Michelle allá. Decir. Un saludo a Michelle y a Nano que, que nos, nos viene a visitar. Sí, el, viene a visitar el ¿no? Este rating. Este ah, no pero espera, estamos en todo. Déjame yo mandarle un saludo y... y y gracias a mi esposa que cumple hoy año. ¡Eh, ¡Guanda! gracias Martínez. Te quiero te y te amo. ¡Guanda! A... Ay, ay, te ay, llega, tú la conoces. ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay! ay a Sí, espagueti con todo ¿Eh? Hoy hay comedera. ¡Ay! ¿A qué hora podemos llegar? A las ocho. A, la a, a las, las ocho. No, <ríe> a las ¡Ay! No, ¡Ay! a ¡A! no, no, nos fuimos los dos de hoy. Señores, días, ¿no? hoy, 31 de enero, me parece, sí, es Día de, de Cobro. De nosotros. Internacional no es. Mío. Ayer fue de, de Cobro. No, no, mío. No, no, mío. Pues no, yo no. soy un hombre que tengo 25 años. <risa> Ustedes son más bien. No, yo no. No, yo soy Día no, Internacional no, de la Juventud. Un aplauso a esos jóvenes. ¿Sí? El futuro del mañana. El futuro del mañana. La juventud. Ahí es donde se debe invertir. En este momento, ahí donde se debe invertir los destino de. de, de, de ¿En la juventud? De, sí, en la juventud. Hay, hay mucha juventud que está perdida, vagamente. Claro que sí. ¿Y ¿tú ¿sabes Oye, que le gusta tanto hembra como bueno, le gusta la, bebe, la bebedera, eh, le gusta el desorden, no le gusta estudiar. Los prohibidos se sienten muy atraídos, las juca. Sí, la, la, la, las mujeres, las jóvenes, le quieren andar sí, pero... eh, eh, <coughs> extravagantes, nuevo con un pantaloncito corto. Quieren estar dando vueltas es? en más. Jipeta, y Gipeta, gente con cuarto, Señores, pónganse en lo suyo. Pónganse a buscarse. La juventud, claro. que la juventud... Pónganse a estudiar. Es? Aproveche el tiempo, aproveche el tiempo. Aproveche el tiempo, mala juntiña. Esa ves tú... que no le suman a usted. Claro, si te... a, me, a, fíjame aquí, a mi favor, para, para dar un consejo a la juventud. Juventud, esa compañía, ese corillo, como tú dices, eh, esas amigas, amigos, que no le suman a usted que son personas no gratas, que la gente no la acepta. Que nunca lo ha invitado para nada bueno. Que nunca la ha invitado para nada bueno, <tose> o para leer un libro, o para su superación personal. Entonces, suéltale en banda. ¿Qué sí, necesidad sí. hay? En este 2020, en el, en eh, este en los este 2020 jóvenes que ya tienen ya que revisarse ¿eh? claro ¿Eh? Y sacarse toda esa lista que cucarachas tiene en la cabeza. Tienen que ponerse la claro. piel. Sí, pero los políticos tienen también que, que dar un poco más a la juventud. Va, vamos a hacer algo. Vamos a, a, a recibir llamada 809-725-0505. ¿Cuál político, o sea, en, en los dos partidos más grandes, ofrece la juventud? ¿Luis Abinader o Gonzalo Castillo? El, El Penco. La propuesta. El, penco. No, El no, penco. no hay nada ahí. Para mí no ¿Eh? hay nada. Ahí. No, Para usted, nada. ¿cuál de los dos? Ninguno. Para la juventud. Ninguno. ninguno. La juventud no, no, de aquí no, está no, olvidada. No. Exactamente. I'm